En Navidad disfrutas Facebook y WhatsApp sin límites de consumo en pospago o en tus paquetes prepago con redes incluidas. Y si aún no eres cliente, cámbiate y disfruta este beneficio con la velocidad y mayor cobertura. Llama al numeral 400 o ve a tu tienda más cercana. Hay magia y esperanza Navidad. Vamos a compartirlas.